Buenos días amables televidentes, Adiós las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional sobre todo que nos ayude a tomar mejores decisiones eso pedimos por mí y por todos ustedes yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo como cada mañana de 7 a 9 el contenido de este su programa de mañana a través del canal 10 de Telenor agradecerle a tanta gente que a diario nos reportan, nos dicen que este es el programa número uno de las mañanas Bienvenido Fulvio Buenos Gracias días. Francis, buen día y hoy es viernes ya llegando 15. al último día laboral de esta puede, semana es Día de la, del amor y de la amistad Muy bien, muy bien, también que todavía sigo con un pedacito de rojo ya veo, verdad. y yo también Porque hay que fomentar la amistad, el amor todos los, días, todos los días Todos los días Gracias a Telenor, Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia hermana Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas Hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada También al Canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico La ciudad de los cruceros, Puerto Plata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 el incremento de nivel de alerta que hace Estados Unidos para visitar República Dominicana. Y también tendremos en el Café Caliente, en la primera entrevista, una entrevista de escritores, Giordemi Yang, escritor, Pedro Antonio Valdés, escritor, y Yvette Guzmán, escritora. Vamos a tratar Festival de Narradores. Y en la segunda entrevista tendremos a Génesis Mende, director de telenor.com Y vamos a tratar el tema de impacto de la web en la comunicación No se lo pierda, interesantes temas que, tra que trataremos hoy De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, onamet Que nos dice que para el día de hoy se van a incrementar los campos nubosos Debido a la presencia de una vaguada en todos los niveles de la troposfera Lluvia para hoy de moderada a fuerte en gran parte del territorio nacional, especialmente en la zona noreste, norte, noroeste, sureste, zona fronteriza y cordillera central. Temperatura calurosa durante el día, pero eh, en la noche y la madrugada se tornan agradables debido al, al, a la época del año. El viento cálido del sureste, Está arrastrando esta temperatura calurosa por el día y también la presencia de esta vaguada en todos los niveles va a traer lluvia este día, especialmente en la tarde. Así que ya saben, hay posibilidades de lluvia, se aumenta la humedad en toda la geografía dominicana. Gracias, Fulvio, por el informe del tiempo y de esta manera planificar tanto hoy como mañana las actividades que realizaremos a en la, al aire libre o, o en nuestro nuestra quehacer diario. Así se planifica mejor claro. y tendremos con claridad nuestro día. Miren, ya como había dicho Fulvio, en estas media hora vamos a tratar un tema que para la República Dominicana debe... Llamarnos a preocupación No voy a decir al, al gobierno Porque el gobierno dice que todo está bien Que todo, eso no El gobierno ya no hay forma de cómo Pedirle como ciudadano Ni como grupo, ni como partido De oposición, como nada Ellos José Ramón Peralta se pone ahí Lo que va a decir, eso es una injerencia De los Estados Unidos Eso es una Yo puedo entender todo eso Que es una injerencia pero de dónde parte el que el Buró de Asuntos Consulares de Estados Unidos declare una alerta de esta naturaleza, siendo nosotros dependiente, directo y paciente en estado de gravedad de una economía financiada. y que depende directamente del turismo. Turismo y remesas de dominicano en el exterior son los pilares de sostenibilidad de la economía dominicana. Lo digo así para que se entienda y no solo para que se entienda, sino para que se le haga una especie de signo de admiración el hecho de que nosotros como destino turístico se le advierta a nuestro principal socio comercial de que si decidieran venir al Caribe, a República Dominicana, a Punta Cana, a Puerto Plata, a Samaná, lo hagan tomando en cuenta la advertencia Advertencia por la alta tasa de delitos y robos. Los delitos violentos como el robo, el asesinato, el asalto sexual, son comunes, dice eso, que no está denunciando como país y puede dañar sensitivamente y peligrosamente una de las fuentes de sostenibilidad de nuestro Estado Dominicano, que es el turismo. ¿Hay Yo no iría a un lugar donde voy a disfrutar o tengo el plan de disfrutar y llegar a ese lugar con el miedo, con la advertencia de que aquí República Dominicana se debe de tener cuidado por la alta incidencia de robos, asactos sexuales, asesinato, y dice, para concluir la cita, el, la, la amplia disponibilidad de armas, el uso y el comercio de droga ilícita y un sistema de justicia penal débil contribuyen al alto nivel de criminalidad, publicó el portal web estadounidense. Esto se debe, Francis, precisamente al seguimiento que se le da desde Estados Unidos a todos los países del mundo, porque el estadounidense viaja mucho. ¿Y qué sucede? Recientemente ustedes vieron a un extranjero que atracaron en un restaurante de lo demás más prestigio de Santo Domingo. El individuo entró con su pistola y se dirigió directamente a esa mesa para robarle el reloj, quitarle el reloj en mano armada. ¿eh? páseme el celular, él, el reloj. Fue él me parece ser Páime que le estaban dando seguimiento, sí. porque esos ladrones saben el costo de ese reloj. Y lo mismo pasó en Punta Cana y en Bávaro, a un turista que anda ahí en la web, que fue esta semana, a un turista arrebatándole de las manos también un reloj. Entonces, estos actos de violencia de robo, de asalto, de criminalidad, del de uso ilícito de drogas. Eso se sabe en el mundo entero. Lamentablemente, lamentablemente, esas noticias negativas corren más que las positivas. Ahora, lo que es indignante es que nuestras autoridades no tomen con seriedad este tema, que afecta a toda la nación, es el principal tema que afecta a la nación dominicana pero también es el principal tema lesivo a uno de los instrumentos que generan más fuente de trabajo aquí en República Dominicana, porque por cada habitación hay cinco empleos directos, y qué decir de los indirectos, y también lo que genera en dólares para la economía dominicana. Aquí yo tengo, por ejemplo, las familias dominicanas recibieron más de 6 mil 494 millones de dólares en remesa en este año 2018 que pasó. Más de 6 mil aumentó un 9%. De eso, San Francisco de Macorís recibió 5.3%, que equivale a 344 millones de dólares. Ahora bien, si agregamos esta área de la remesa y del turismo, son los renglones principales que mantienen la macroeconomía todavía vivible. Y entonces, con todo esto que está pasando de violencia, con todo esto que está pasando de falta de seguridad y con un sistema penal tan débil, estamos matando la gallina de oro, que es el turismo. Y todas esas proyecciones que se tenían de 10 millones de, de, de turistas es simplemente imposible bajo estos mecanismos que tenemos y la falta y la falta de introducción directa del gobierno en esta problemática social que nos afecta a todos. Bueno, mira, entre las medidas, Fulvio y amables televidentes, que, que dice ese informe de Estados Unidos a sus nacionales y que no es solamente a sus nacionales el que ve la noticia a nivel mundial a través de la web, a través de cualquier medio, va a tomar la previsión y hasta va a desistir de querer venir a conocer claro, claro. a República Dominicana inagotable, como dice el eslogan que aquí y fuera de aquí se dice, República Dominicana inagotable, yo lo digo también, disfruto de mi país, entre esas medidas que deben tomar las personas están las la siguiente, Tener cuidado de en el entorno. Es decir, saber dónde usted se encuentra y, y mirar todo el entorno para así tener una, una idea fotográfica prácticamente de lo que está a su alrededor no resistirse físicamente a cualquier intento de, de robo y no mostrar signos de riqueza, como llevar relojes caros o joyas, no mostrar el dinero a simple vista, una cantidad de dinero al pagar algo, pero a todo esto, Siempre la reacción del gobierno dominicano, de manera torpe, porque son torpes, es una reacción de simplificar y de atacar el origen de las denuncias y advertencias hechas a todo aquel que tiene interés o viene a la República Dominicana, que sea estadounidense, y vuelvo y repito, Fulvio, esto no es solamente el Estado a sus ciudadanos, es que cuando se hace una denuncia de este tipo y se pone en relieve la capacidad turística y de oportunidad aquí, la República Dominicana, anda el mundo entero eso, daña de forma... Eh, incalculable nuestro sistema o nuestra estrategia de vender a República Dominicana en todos los ámbitos sí. posibles del turismo histórico ¿m? de montaña ecológico sí. que hay una vasta eh, y de sol y playa y arena entonces viene sol, playa y arena, servicio de alta calidad. La cultura misma. Nuestra propia cultura. A todo esto, y es de donde vuelvo y repito, principal renglón de subsistencia de una economía asistida financieramente. Y mira, no así intervenida, porque son cosas distintas ayer ayer se despachaba el presidente en italia acabando con todos los pobres de república dominicana y esto es reflejo de pobreza esto es reflejo de más de 600 jóvenes que no tienen trabajo que no estudian esto es reflejo de los 20 años de gobierno de espalda a la realidad de los barrios y hoy y ayer se despachó también la vicepresidenta ahora presidenta en, en, en funciones la señora Margarita, diciendo que es descomposición social. Pero, óigame, usted no vive en otro país, usted vive aquí. No fue en la casa del vecino, es en la casa de nosotros que está pasando. La descomposición social, que ustedes no han sabido darle la respuesta. Y estos casos tan serios como la falta de seguridad ciudadana, como una justicia arrodillada y postrada a, a, al poder trae como consecuencia esto, porque no hay régimen de corrupción. Yo, yo veo la, de, la, la, la opinión de ella más acertada que la de Danilo y de José Ramón, porque le achaca las cosas. Pero tú no viste la que dio Domínguez Brito? Sí. ¿Cómo sí. fue la de Domínguez no, Brito? No, la de Domínguez Brito, que cada vez que hay una marca nueva de Tenny Jordan, eh, simplemente aumenta la delincuencia. Y, Dios, y déjame decirte Francis La decomposición social la, la tratamos a diario Porque aquí la familia Ha sido cruzada directamente Flechada directamente No por Cupido, ni por el amor, ni por la amistad Sino por los flagelos Y lo que dice el informe Fulvio El un... informe dice claramente Claro, claro. La amplia dis di disponibilidad de armas, pero no en manos de adultos, de, de, de muchachos. Y tú sabes que, que... Están practicando lo mismo que hacían cuando estaban chiquitos, que les regalaban lo, lo, la pistolita de primera mano de su, de su mamá y su papá, una pistolita de juguete. Hay que ver los días 6 de enero cada año. Tú sabes que... Andan correteando en sí, el barrio sí, sí, y sí. tirándose sí. y haciendo además como, alemán, banda, como, como banda. banda. Tú sabes qué nos han dejado estos 20 años de gobierno del PLD. Ellos quitaron las restricciones a la banca de apuestas, Francis. Ya se puede tener banca de apuestas donde quiera, cercana una de otras. ¿Y, en vez, y por, cerca de colegios? Sí, ¿Y donde, cerca donde, de hospitales? Donde quiera. Por cada eh, escuela o aula hay como 40 bancas de, de apuestas. ¿Y qué hemos heredado también? Más de 40 mil puestos de droga en todo el país. Entonces, esto se está reflejando en el turismo. Me acuerdo esto, me trae a la colación ya que estamos terminando, que el presidente designó una comisión para investigar las causas y consecuencias de la delincuencia, especialmente en las zonas turísticas y presentar soluciones y que tienen un plazo de tres meses. Ellos no saben de tantos estudios que hay, hubo que hacer una comisión... Para estudiarla nuevamente y hacerle una solución al presidente, solo en la parte turística y toda la, la otra geografía. Pues ¿Qué les... vamos a hacer con eso? Y ustedes creen una cosa: que hasta nos conviene en parte a los dominicanos que estamos aquí que se hagan esta denuncia, a ver si ya no, no, no nos oyen a nosotros, los dominicanos que la estamos pasando, que no estamos en área turística, Fulvio, eh, lo primero. El área turística es, la, es, la, es el área donde todos lo conocemos. Y para mí es donde menos suceden hechos. Es aquí adentro, en la ciudad, en el pueblo llano, que nos está atacando ese mismo flagelo que está advirtiendo ese informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es al pueblo mismo. Tal vez le hacen caso y le dan una respuesta no torpe, ni de minimizar, ni de que aquí... Eso es un chisme o eso es querernos hacer daño para abrir otro mercado turístico por ahí que puede ser. Pero es la realidad que está viviendo. Y por último, llama ese mismo informe a todos sus ciudadanos que se inscriban en el programa de Smart Travel para recibir alerta y facilitar la ubicación en una emergencia. Ese otro tema que se lo dejan saber a nosotros subyacentes, como si aquí existiera un grupo élite en el mismo Estado Dominicano, por unos acuerdos que ha firmado el gobierno, que después vamos a hablar de eso. Y eso sí, tima la República Dominicana. Bueno, esto es de mañana, y aquí estamos compartiendo con ustedes este tema tan delicado sobre la falta de seguridad ciudadana, los niveles de alerta a República Dominicana y ese aviso que hace Estados Unidos a los ciudadanos. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros en de mañana y recordarle hoy viernes que en LIR hay algo fuera de serie sin inicial. A todos los maestros. Pueden ir todos los maestros a LIR comercial sin inicial. No hay preferencia para nadie. Maestro de colegio, de liceo, de escuela, de universidad, visite cualquier tienda a nivel nacional. Presentando su carné y reclame su crédito directo sin inicial Ya no hay excusa para usted tener lo que usted quiere Todos los maestros, no coja lucha y vayan directo a L.I.R. Comercial Donde todos los maestros compran sin inicial Recordarle a los amables televidentes que ya se está escuchando la música, pero también se pueden contactar con nosotros en esos teléfonos que aparecen en pantalla. Ahí están los teléfonos de WhatsApp y directo a nuestro estudio. Ya Vladimir Paula, y hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe. Buenos días, Vladimir. Buenos días. Hay que decir, Gladys. Buenos vos, días, Francis. Ah, ya lo Julio. escuchamos. Buenos, buenos días. días, hermano. Buenos días. ¿Y ustedes? Bien, bien, adiós la bien, gracia. bien. Adiós Dios las gracias. Esperándote, esperándote. Sí, sí, ya vamos por ahí. Ya vamos llegando, vamos llegando. Chin a chin, poquito a poquito. Pero primero, mire, vamos a cambiar el formato porque hoy quise, ¿verdad? Desaparecerme, para que luego. <risa> vamos inmediatamente con las noticias desde aquí y luego interactuamos físicamente con ustedes. Miren Bien. señores, vamos a ver por qué Maduro pide ayuda a países árabes para defender a Venezuela. Así que el presidente de Venezuela llamó a las naciones árabes a pasar a la acción para defender a Venezuela ante lo que considera una crisis fabricada. Así que así se expresa el mandatario de ese país Escuchemos Yo pido el apoyo de todos los pueblos del mundo Preparémonos. Venezuela cuenta con todos ustedes hermanos árabes Y si algún día somos agredidos Vamos a la acción En defensa de Venezuela Ellos no pueden inventar que Maduro Tiene armas de destrucción masiva Como inventaron en Irak No pueden inventar que aquí hay masacres Como inventaron en Libia Entonces nos fabrican una crisis Para con un objetivo noble Entre comillas Un objetivo noble entre comillas Hacer una intervención humanitaria Ahí están las declaraciones de Nicolás Maduro Señores Miren protestan en Argentina Rechazando el hambre y los impuestos. Movimientos sociales de Argentina desplegaron sus fuerzas ayer con masivas manifestaciones en 50 ciudades para reclamar al gobierno que declare la emergencia alimentaria y ponga fin a los incrementos de tarifas que consideran impagables. Veamos. No nos deja otra herramienta de salir a la calle para pelear por nuestros derechos. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria, la emergencia laboral, la emergencia sanitaria. El gobierno se subordina a los intereses de los grandes monopolios internacionales y vamos perdiendo el trabajo, salud, educación, vivienda y es la desesperación que cunde nuestro pueblo. Bueno señores, ahí está, así se expresan en Argentina Y miren, ya verdad, buenos días para todos oficialmente Ya entrando en el ámbito nacional Investigan abogados acusados de pedir dinero a nombre de jueces El presidente del colegio de abogados, Miguel Cerún Denunció ayer la existencia de una supuesta red de abogados Que se dedican a chantajear clientes ...y requerir dinero a nombre de jueces para obtener sentencias a su favor. Los señalados son Johnny de la Rosa, Gregorio Castellano Ruano, Johnny Cabrera, Omar Baez Fernández y Mario Furcal... ...contra quienes el Consejo del Poder Judicial ya solicitó su investigación para un posible enjuiciamiento. Veamos... Comitantemente con este sometimiento nosotros estamos comunicando el legajo de pruebas a la Fiscalía del Distrito Nacional a la luz de que inicie de manera inmediata las investigaciones contra, dichos, contra dichas personas y que de encontrar y, que, y confirmar la existencia de tipificaciones, de chantajes, de extorsiones y de... Eh, como se dice en las grabaciones de solicitud de dinero a nombre de jueces Que proceda en consecuencia a someter a la acción de la justicia a dicho letrado no, Así debe de ser, sea quien sea Porque la corrupción debe de pararse en este país, caramba Investigan, ya veíamos, ¿verdad? Esos abogados Y miren, incendio afecta almacén de destilería de Brugal en Puerto Plata Así que ahí vemos las imágenes, señores, de lo que fue ese voraz incendio. Escuchemos. Hasta ahora eh, entendemos que ese, de eso se trata, mantener las paredes frías, mantener el fuego dentro, hacer todos los esfuerzos porque el fuego no salga de ahí. ...y porque ninguna persona salga lastimada de que no se pierdan vidas, ese es el foco en el que estamos ahora eh, nosotros. Nosotros hemos estado permanente trabajando aquí de manera continua, tratando de hacer todo lo que humanamente se pueda hacer... ...y eh, seguir lamentando y esperando esta situación, es lo único que debemos esperar. Hemos tratado de mantener el fuego contenido en el, en el lugar que inició... Y gracias a la ayuda de todos los cuerpos bomberos que tenemos aquí de Santiago, Villa González, Navarrete y toda la provincia de Puerto Plata, pues se ha hecho un trabajo en equipo maravilloso. Bueno, señores, increíble ese voraz incendio en Puerto Plata. Miren, en el ámbito local regional, vamos a ver, haitianos residentes en República Dominicana opinan sobre la situación de su país. Adelante. Va mal allá. La gente está peleando y es que le saca el presidente ¿tú ves? Okay. por eso que está peleando ¿Por qué? ¿Por qué lo Porque no hace nada Porque la gente pasa hambre Por eso Y la huelga se ha atendido actualmente ¿Esto no afecta al país? Claro, porque cuando hace huelga mucha gente se murió Eso es malo eso es el partido político. ¿En qué afecta eso al país? A los ciudadanos. ¿La situación, esa huelga prolongada? ¿verdad? Eso es grave. Supuestamente nosotros tenemos que coger cómo está la cosa, nosotros no tenemos que matarnos ni ahogarnos cogerlo suave como Dios quiera. Okay. ¿Esa huelga de semana, ¿sí? en qué afecta a Haití? Bueno, se afecta mucho porque la mercancía entra poco para acá, entonces hay poco trabajo, la gente quiere viajar para allá, no puede, hasta yo mismo, quiere irme para allá, yo no puedo ir porque, porque no tiene la guagua, uno no puede ni subir ni arriba, pero gracias a Dios por todo, nosotros, nosotros tenemos que coger suave, no tenemos que matarnos mucho. Deja a Dios, hacerle lo que quiera. Pero no, quiere, no, no quiere ayudar al país, ¿eh? tú sabes, trata a uno malo, ¿tú me entiendes? Para mí, tú sabes, uno deja eso al Señor, ¿tú me entiendes? Okay. Y así es. <risa> ¿Ahora mismo hay trabajo allá? No, no hay nada. ¿Y cómo se, la cómo se la hacen? No, uno trata sobrevivir, pero no hay frente de trabajo ni nada, ¿tú me entiendes? Pero uno, tú sabes, seguir viviendo. Pero para mí yo creo que ese país no va a tener cambio nunca. ¿Por qué? No, por el, el gobierno, que son gobiernos malos. ¿Tú me entiendes? Viendo de aquí. Sí, pero tú has visto lo, lo que está pasando allá. ¿Tú tienes familiares allá? Yo tenía mucho no la familia. ¿Y eso en qué lo afecta? Todavía yo no hablé con ellos, porque yo no sé, yo no, no, no sé número. Pero tú has visto lo que está pasando allá. ¿Para ti cómo se considera eso? Bueno, eso está muy difícil allá, la verdad que me parece como que los gobernadores no saben gobernar, eso es lo que yo creo, porque vivimos en una época ahora donde no puede haber ese tipo de problema ahora mismo, entonces, ¿me entiendes? Lo que creo que los gobernantes o gobernadores deben llevarse a, a, como a, un, a un diálogo, a ver cómo puede terminar ese problema, porque no puede haber siempre una huelga por una semana, por un mes, por 15 días, no puede ser así, ¿me entiendes? Eso está muy horrible allá. ¿Y qué afecta la huelga ya? Bueno, están, están pidiendo como el asunto de Petro Caribe y también el aumento del, de, de, de, de la comida también, ¿me ¿no entiendes? Y, y poco, de, poco empleo. Y obviamente, los haitios se han emigrado todos para acá por falta de empleo, ¿tú entiendes? Como que no hay qué hacer en su país, pues tienen que inmigrarse obviamente. Entonces, lo que están allá también, se está muriendo de hambre, entonces el gobierno está como con lo suave, ¿tú entiendes? Entonces, ellos hacen la huelga pues, en protesta de que tienen que buscar una solución para ese problema. ¿Es ese, es ese presidente, ese es mucho ese problema todos los días todos los días problema todos los días claro, se burlesco claro que sí se pulezo, sí, me todo todo me... día se, se huelga uh -huh. se no tiene se comida sí, sí, porque, porque se porque no, no se no sí, tiene, problema. se no tiene se capacita todos los problema muchos problemas todos los días se burlesco ¿Qué? ¿En ¿Eh, qué lo afecta a ustedes eso? No. No lo afecta. No afecta. Y están los haitianos residentes en nuestro país, señores, opinando sobre la situación de su nación. Reportan hombre desaparecido en esta ciudad. Se trata de Ramón Luis Espinal, quien desde hace varios días está desaparecido. Solicitan colaboración para dar con su paradero. Veamos. El nombre de mi tío es eh, Luis Espinal, Ramón Luis Espinal. Él tiene dos días desaparecido y estamos preocupados por él. Cuando, o sea, ¿Él salió para dónde? Él siempre camina, pero siempre de, de un lado a otro, pero no llegó a la casa a dormir y nosotros salimos a buscarlo y todavía es la hora que no... No, no, no lo hemos encontrado ¿Dónde viven ustedes? Para en caso de que una persona que lo vea pueda ir allá Calle La Cruz, La Manicera Es el barrio La Manicera, le dice ¿Próximo, a qué? Próximo al siglo XXI, bajando de teléfono 809-742-2395 a Starling El otro, 829-472-3591 a Dalgiza bueno, ojalá y que aparezca ese hombre. Miren, se entrega acusado de matar a su cuñado aquí en San Francisco de Macorís. Así que se entregó José Ramón Geraldino, acusado de ultimar a su cuñado Jesús Concepción Enríquez, de 43 años, en el sector La Altagracia, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Escuchemos. Un accidente. un accidente, un accidente, todo el que me conoce a mí sabe que yo soy un ser humano. ¿Por qué fue la discusión? ¿Por qué fue la discusión? ¿Por qué la discusión? ¿Eh? ¿Por qué la discusión? ¿Por qué? No, la discusión pasó porque él estaba en un cumpleaños compartiendo con una hermana de él, una cuña mía, y él llegó allá y el cuñado, el marido de la cuña mía estaba hablando con él y yo le dije venga acá para preguntarle algo. y me dijo no, eche para allá. Y yo le dije no, pero venga acá y después ellos salieron a hablar para afuera. Cuando ellos salían a hablar para afuera, ellos salían a hablar para afuera, entonces estaba hablándole duro. Sí. Y yo le dije, venga para acá, entre para acá, entre para acá, cuñado. Bueno. Y de una vez me sacó un cuchillo bueno. y me largo. ¿Y qué es cierto que el bueno. problema fue por la casa? Porque tú te oponías que él viviera en la casa allá. De, de no, eso, no, eso no, eso no, nunca. ¿No? ¿Te sientes, te sientes arrepentido? ¿no? Claro que sí. ¿Ateriormente claro sí. habían tenido problemas ustedes? No, discusiones así solamente, nada más de, de familia. ¿Por qué duraste tanto días para curarme? Para curarme, porque no quería entregarme así, todo herido, como estoy. Sí, pues, ¿Me tiró también? Sí, vea, ahí me largó primero y me tuve que matar. Y no me mató porque Dios no quiso. Entonces, espero que la familia me perdone, la, la, la mamá. Ahí está este hombre que dice, espera que la familia lo perdone luego de haber matado a puñalada a su cuñado en el sector de la Altagracia. Aseguran hombre, ultimó cuñado en San Francisco de Macorís, lo hizo en defensa propia. Vamos a ver entonces los familiares de José Ramón Geraldino, acusado de la muerte de su cuñado Jesús Concepción Enrique. Adelante. Mi hermano es un hombre trabajador y que siempre ha sido tranquilo y que esas circunstancias se vieron porque, como le explicó, que él... Llegó y le dijo, cuñado, venga, que tengo eh, me dijeron que, que pasó algo. Entonces le dijo, no, usted no tiene que hablar nada conmigo. Entonces ahí mismo él le sacó un cuchillo y lo hirió y mi hermano estaba desarmado. Y cuando él le cogió un colín, le dio un machetazo en la cabeza, que está gravemente herido, está herido en un dedo. Tiene una puñalada aquí que tiene el brazo hinchado y todo ha golpeado. Pues mi hermano no se entregaba porque estaba asustado. Es un hombre serio de trabajo. Mi cuñado nos criamos juntos. Y buenas semanas de... Yo lo que digo en la justicia es que él tuvo que defenderse porque ya estaba agredido por cuatro partes y él no, y él no quiso jalar, jalar el cuchillito que tenía, esperando a ver si el muchacho iba a ceder. Pero el muchacho lo siguió, largándolo y largándolo y que fue en defensa propia que él lo hizo. Claro que fue en defensa propia. A mí es una gente de bien. Sobran las palabras. Decide que es un muchacho serio. Trabajador, tiene más de 20 años trabajando conmigo. Yo, como maestro constructor, él es un muchacho que trabaja día a día. Ahí está, señores. Miren, estudiantes en liceos realizan marchas reclamando reivindicaciones. Así que falta de medicina, equipamiento de los laboratorios y un comedor para el centro. Son parte de las demandas que exigen los estudiantes del Liceo Manuel María Castillo aquí en San Francisco. Escuchemos. Estamos cansados ya de pedirle por las buenas a las autoridades correspondientes. Queremos que por favor ya esta sea la última. Le dimos un plazo de 15 días, que se cumple el 18 de febrero. Que por favor, si no nos resuelven, vamos a tener que tirarnos a la calle. Que hagan lo posible para nosotros no tener que arriesgarnos a tirarnos a la calle. Miren señores, legisladores aseguran el PLD se mantendrá unido. Vamos a ver a los senadores Luis René Canaán de Hermanas Mirabal, Amílcar Romero de Duarte y la diputada Miledis Núñez. Adelante. Es una, una situación del PLD eh, tensa para nosotros los PLDistas, lo que nos duele el partido, pero sabemos que la unidad del partido, los grandes líderes de nuestra organización no la van a triturar, no la van a erosionar por completo. Se toca, se, se golpea la unidad, pero siempre al final la sangre no llega al río. Lo que es una práctica de lo que es de la democracia, que otro de los, de los grandes dotes que tiene el partido de la Revolución Dominicana, de dar las oportunidades, yo sé que... Jamás podrá haber este, división en el partido. Dos liderazgos enfrentados, Danilo Medina Leonel Fernández. No están enfrentados, están cada uno defendiendo cuál es su, su opinión y cuáles son sus ofertas. Y eh, no solamente ellos, sino todos los que están participando. Ciertamente hay dos fuerzas políticas eh, en el partido de la liberación dominicana. Uno que es eh, el actual líder del PLD del gobierno, licenciado Danilo Medina y el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández. Pero sí le aseguramos a la sociedad franco-macorizana de la región nordeste y el país que nuestro partido no se va a dividir. Nosotros podemos tener diferencia, pero al final nos ponemos de acuerdo porque lo importante es seguir gobernando y solo unido podemos lograrlo. Señores, ahí están los legisladores del PLD protestan en Cotuí por diversas demandas. Así que en Cotuí se lanzaron a las calles. Escuchemos. El canal mayor aquí se encendió. Estamos a las 5 de la mañana y esto no va a parar. Es comenzando que nosotros estamos. Esto va a llegar hasta la última consecuencia. Porque es que el síndico está cansado, estamos cansados de que el síndico no hable mentiras. Estoy comenzando que estamos hasta que no nos resuelvan con aceras y con tenis, que es que el canal le pide al cínico. Y no le estamos pidiendo, le estamos exigiendo nuestro derecho, que por deber nos pertenece. Se está agarrando lo de él, se lo está guardando y no lo está resolviendo. Queremos aceras y con tenis. Y esto no va a parar hasta que no se resuelvan, ¿verdad, muchachos? <tose> Señor síndico, usted será responsable de aquí para allá lo que pase. Porque a usted se le llamó, a claro. usted se le habló y no nos respondió. No lo respondió. Por aquí el tránsito se paró. El tránsito se paró hasta amanecer. Hasta que haga como aquí vamos a estar quemando. Y no es hoy. Esto comenzando. Esto comenzando. Si no nos responde, no nos Esto Estoy diciéndole a él que nosotros podemos. ¡Ladrón! Que nosotros podemos hacerlo y ellos nos resuelve o nos resuelve. Ahí está, si protestan en Cotuí, lo que caramba, ¿verdad? Difiere un poquito sobre el horario. A las 5 de la mañana no había nada, no había tránsito, pero bien, lo hicieron ellos así. Alcalde dice, une se une a reclamo por aceras contenes y calles de las Guaranas. Así que vamos a escuchar a Pedro José Rodríguez, alcalde de Las Guaranas. Adelante. Para nosotros no es una sorpresa que nos eh, denuncie la ciudadanía el mal estado de los contenedores de la Guaranas. Es una situación a la que yo me uno, porque es deprimente, lamentable. Tenemos más de 30 kilómetros de, de, de contenedores destruidos por todo el municipio de Las Guaranas. ...de lo cual en la alcaldía apenas hemos podido reconstruir unos cuatro kilómetros... ...de manera que nos están quedando 26 kilómetros de contenedores y aceras... ...que significarían por lo menos cinco presupuestos de los que maneja la alcaldía completo ...en cuanto a la situación de la calle en sí, hay unas, una, dos o tres calles... ...en una situación extremadamente en mal estado... ...nos referimos a la carretera Cruce Canal, la Enea, entre otras" están las declaraciones del alcalde de las Guaranas, reclamándose a esas demandas. Miren, alcalde denuncia escasez de agua en las Guaranas también. Se trata del mismo, Pedro José Rodríguez. Este hombre está uniéndose a las luchas también. ¡Veamos! El problema de agua potable... Es un problema eh, extremadamente lamentable también. No tenemos agua potable, particularmente en mi barrio tenemos 35 años sin ese preciado líquido y no obstante haber sido inaugurado dos veces el acueducto de las Guaranas eh, por los gobiernos eh, del PLD. Y, es una situación que todo el pueblo de la Guana, a la cual nosotros nos hemos unido, hemos luchado, hemos ido al INAPA en comisiones de toda índole, hemos luchado y ha hecho lo que hay que hacer, pero lamentablemente nosotros no somos el gobierno central. Es el gobierno a quien corresponde, al INAPA, darle solución a esa problemática. Ahí está, eh, se une este hombre, no solo a la situación de las aceras y los contenedores, sino también denuncia falta de agua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 Vamos a las noticias, muchas, entre ellas la preocupante situación de Haití. Y es interesante que devela con claridad lo que está la pasando. situación cuando uno escucha a haitianos que residen aquí, de lo que ellos allá y su familia está pasando. Esto nos sirve, nos sirve de referente y de comprobación y que no hemos estado nunca mintiendo ni procurando establecer criterios porque somos contrarios a ellos. Es que es una realidad de desastre en el Haití que hoy vive y que hoy gobierna Moise. A dos años, con una Huelga de ocho días y lo que se cree es que en los próximos días estará demitiendo y dejando a un interino como está pasando en Venezuela para luego procurar elecciones. Eso es una suposición de tratadista del temas, de los temas. ¿Pero? Esperamos que República Dominicana, como en el caso de la advertencia que le hicieran a los ciudadanos norteamericanos, que vale decir que estamos en la categoría 2 de 4, que se le hace referencia, porque hay una, la cuarta categoría, es de que desista de asistir a esos países donde están en 4. Nosotros estamos en 2. Dos. En dos. Entonces... Advertir, adver, advertencia que se debe de llegar directamente al seno del gobierno Y que den respuesta Lo mismo pasa con esta situación Que es una advertencia de lo que pudiera pasar en Haití Y lo que nos pudiera suceder a nosotros Si eso viene para acá Sí, así es Aquí en República Dominicana En Puerto Plata Se incendian las bodegas de Brugal en Puerto Plata. Este almacén alberga más de 20 mil barricas de alcohol destilado para producción de esta bebida. Imagínense ustedes cómo incendia el alcohol. La cantidad de alcohol que hay ahí. Todos los bomberos de la zona acudiendo, todos, ese fuego... Y mira, Ayer tenía ya más de cuatro horas. Estoy mirando aquí, en mi tablet, imagen de, de ese incendio en horas de la mañana y tiene la misma llama. Es terrible, es terrible porque que el poder es, calorífico y de combustión del alcohol es sumamente alto. Ellos tienen como plan, de, decía el bombero, mantener el fuego el incendio en el lugar sí es como es como una protección circular ellos tienen una protección para que no se vaya a otro se lugar. enfrían las paredes sí para y, que no y se que de, no, no se salga de a, a vecinos ni a nadie no se salga de hasta que se consuma es esa es la, la la técnica que están usando veinte mil barriles hay que saber por doscientos por 200 litros ¿Cuánto es eso? 400 mil litros. Y mira qué día coge para. Un, jueves, Día del Amor. Un fin de semana. No, Jueves, Día del Amor. Sí. Bueno, ¿Cómo es posible? No de, pudo haberse incendiado después, dirían los tigres. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo anoche escuché a, a alguien que de forma jocosa decía: Estoy de, de devastado, estoy triste. Habrá menos romo. <risa> Esta es una de las principales industrias licoleras del país que. Inició en San Pedro de Macorís ya. Tiene marcas que se llaman Macorís sí. También Y la familia eh, en un tiempo vivió allá en Puerto Plata No sé si todavía Sí, no, los Brugal eh, son Para mí, los, los Brugal son de Puerto Plata Aunque yo, de yo aquí, tuve, hay mucho, aquí hay Brugal en yo, San yo tuve la oportunidad de pasarme un fin de semana largo Con parte de la familia Brugal allá en Puerto Plata Y gracias a sus buenas atenciones Y a la verdad que esta empresa es una empresa icónica de nuestro país y también se puede decir una marca país. Cuando ustedes ven en los aeropuertos siempre llevando eh, esa bebida a otras latitudes del mundo, eso es una marca país, indudablemente. Ojalá y esto se pueda corregir y esto pueda eh, saldarse, esta, este gran incendio. Mira, eh, dentro de lo volviendo un poquito atrás, es simplemente reseñar en la situación de Haití para que tú veas Canadá que son, es uno de los países sustentadores de, de, y de lo que explotaron Haití que hoy Haití está en esas condiciones de hecho hay una comunidad importante en Canadá cerró las puertas de sus consulados por protección claro mira qué paradójico ¿Y en cambio República también. Dominicana se dice que la cerraron también esperamos que haga lo propio porque hay que preservar la integridad de la, del área consular y, y embajada, y sobre todo al personal. Y las empresas de transporte también eh, bueno, ya no están transportando hasta eh, ahora. Mira, ya lo de Maduro me da pena. Que se liga a las declaraciones del presidente cubano, al cual rechazo, y debemos rechazar, poner en juicio a que República Dominicana sirva de plataforma para Estados Unidos hacer prácticas o incursión militar vestida de ayuda humanitaria en Venezuela. Todos estos ingredientes, poner en ojo, a República Dominicana como un posible o un Estado que está facilitando, allanando o viabilizando una posible intervención a Estados Unidos, es una afrenta y un peligro o una peligrosa opinión del presidente cubano, el cual debiera de tener mucho cuidado en emitir estos juicios, porque qué?, porque implica que se nos vea es parte como de la parte de, de eso Y eso prácticamente sí. produciría una especie de ruptura Entre el gobierno venezolano y el dominicano Que ha tenido muy buena relación Y sobre todo aquí se ha producido una de las reuniones más importantes Para buscarle una vía, una salida que ellos mismos rompieron Es parte de la estrategia venezolana-cubana entonces eso, eso es peligroso. Maduro imagínate que llamó está, a acción. Está, así. Sí, está asociada a esas declaraciones de Maduro claro. frente a un periodista árabe, llamando a las naciones árabes que se unan. Y nosotros, eso es como <risa> que dice, poniéndonos en aviso, mira quién también está. Sí. El terrorismo está allá. Sí. Y los que se atreven a inmolarse están allá. Sí. Y los que no quieren saber de los Estados Unidos están allá. A lo que le habló. Bueno, Francis, mientras tanto aquí, los muchachos del liceo siguen revolteados, siguen una qué marcha travieso, de eh. reclamo, de reivindicaciones. Esos mismos muchachos Que no entran a la hora de subir la bandera. A están su, reclamando de que reivindicaciones. Mira eh, Manuel María Castillo, están reclamando. Ellos reclaman que, que no hay medicina en la clínica del liceo, que no hay equipamiento de laboratorio no tienen cómo hacer su práctica de laboratorio y que no hay un comedor en el centro para eh, las tandas extendidas y el almuerzo que se sirve ahí, no hay un comedor. Dentro de esos reclamos están y pusieron fecha también. Tienen fecha para, eh, creo que 18 de febrero. Yo le quiero recomendar a la, Ofer, a la, a ese, la FEP. A la FEP. A la que La Federación de Estudiantes Dominicanos. Que... Tengan cuidado. Secundario. Sí. Eh, ese es secundario, Sí. porque sí. es universitario. Sí. Ese es Felabel. Felabel. Mira, que Gracias, tengan cuidado, porque aquí lo que se está hablando de la denuncia que nosotros hemos hecho y sostenemos, en que ese mismo grupo de jóvenes que ahora aparenta estar protestando por, por reivindicaciones, lo que le estamos diciendo es que... En vez de estar allantando en la mañana de que van a la escuela Entren verdaderamente a la escuela Asistan a los actos de inicio de la escuela Que se integren y que se formen para que tengan mejor futuro No basta con una orientación en la casa Ni en la propia escuela cuando no se empeñan a vivirlo, a actuar y cumplir con el horario, con el respeto entre estudiantes, estudiantes, maestros, con el currículum y su preparación. De ahí depende que tengamos ciudadanos con mejor sociedad. Es decir, lo que debemos hacer es que los padres, Asistan y comprueben de que sus hijos han salido a la escuela y están en la escuela Vamos a ver quiénes nos están tocando a través del whatsapp Bueno aquí está Esther Vargas que nos manda toda una información Que ya luego abriremos del diario libre que dice Estados Unidos advierte sobre los riesgos a viajar hacia la República Dominicana Sí y Belice ¿Quién sale a defender a nuestro país? Bueno, Esther, Esther, ¿qué te digo? Que lo que esto debe significar para el gobierno es reaccionar hacia adentro para resolver esos problemas, y erradicar o reducir lo que ellos denuncian. Ángela, organización Jennifer, buenos días, bendiciones. El sábado pasado fui abordada por desaparecidos en la avenida Libertad, entrada a la urbanización Jennifer Y me despojaron de mi cartera, donde tenía todos mis documentos Personal, una biblia, lentes, recetados, medicamentos, material de la universidad, etc Pido por favor por este medio, esos jóvenes delincuentes que me devuelvan mis pertenencias Ángela María de Jesús, por favor, pueden traerlo aquí, dejarlo aquí como hacen Aquí hay una cantidad de cédula, de documentos. Usted sabe lo que hacen los delincuentes. Que después que lo hacen y rebuscan y rebuscan, lo tiran frente aquí, aquí lo recogen en el frente. Y imagínese usted. Bueno, manténgase ahí. que haya manténgase sufrido ahí. Usted de esta situación. Vamos a estar hablando de literatura, de escritores y escritoras. Manténgase ahí. En breve volvemos. Esto es de mañana. Y ya llegamos a la sección de la entrevista central en el Café Caliente. De inmediato presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Buenos días hermano, un placer bueno bueno estar día, con ustedes, ¿Sí? saludarles y compartir <risa> Hola, esta, estas horas. Gracias a ustedes por continuar con nosotros en... Este es su programa de mañana por Telenor Canal 10. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. En el día de ayer, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, ha inaugurado el quinto festival en honor a la maestra Ana Luisa Aria. Esta quinta versión, pues promete mucho, ha sido por todo lo alto la inauguración, con la celebración del 35 aniversario de Fundación del Ballet Folclórico y además la participación de la rodalla, de la UAS, sede. Y están con nosotros porque dentro de todo un programa que es muy vasto, muy amplio, iniciado en el día de ayer 14, pero finaliza el próximo 8 de marzo. Y en el marco de este festival habrá un festival de narradores. Y están con nosotros dos eh, intelectuales en el mundo de la escritura, pero también una en el ámbito de la pintura. Y es hermana, de la maestra ex directora de Otrora Curne, OIWAS, Recinto San Francisco de Macorís, la maestra Ana Luisa Arias, y quiero saludarle primeramente a ella, Roseliana Arias. Bienvenida, gracias Buenos por días. acompañarnos. Pintora, en el día de hoy inaugurará su exposición. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos, Jaime Marzán. Puertorriqueño y al señor Pedro Antonio Valdés, también escritor. Y van a estar hoy eh, compartiendo con estudiantes de diferentes colegios y centros educativos. Bienvenidos a De mañana, buenos, buenos días. días. bienvenidos por ser. estar aquí. Comencemos Muy con día. la dama. A mí es un privilegio estar con ustedes aquí y más en el festival, quinto festival ya, Ana Luisa Arias, de mi hermana querida. Yo vengo con una exposición de pinturas, sí, ya Noel la tenía, la tenía montada Así allá es. en el recinto Así de la es. universidad para las 10 de la mañana ser inaugurada. En el día de hoy. Sí, yo vengo con un estilo, un expresionismo figurativo. Esta parte de la exposición que yo hice en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones que a Noel le fascinó Inducción. esa muestra y quiso traerla aquí yo, imagínate, con mucho gusto Usted sí. le ha titulado Trazos y Poesía. Y poesía. ¿Por qué? Porque fue dedicada, sabe que yo soy la pintora de los poetas, me fascina la poesía, pero Uf. como no pinto, yo <ríe> dentro de mi pintura lo que hago es que interpreto los poetas. Yo uh -huh. he interpretado a Tony Graful, qué sí, qué ahora estoy interpretando a Mateo Morrison para este año, para octubre, si Dios quiere, y esa fue a Ángel Hernández. Que fue premio nacional de literatura. Ajá. Sí, esa muestra. La que es, tenemos ya. Es, la que tienen eh, montada eh, ya. Montada hoy. Sí, es dentro de un expresionismo figurativo, uh -huh. donde la figura se ve, pero lo que más se ve son las manchas de colores. Un color muy tropical, un color exuberante, uh -huh. como ustedes podrán, el público podrá ver en la muestra. Uh -huh. Sí. Qué bien. Bueno, pues gracias por regalarnos ese talento. Bueno, tengo con nosotros a Jaime Marzán Ramos, nació en Santurce, Puerto Rico, 1945, es locutor, ya verán ustedes con Ajá. la voz que tiene este caballero, publicista veterano de la Guerra de Vietnam, que es lo que da origen a este, uno de sus tantos libros, que se llama Tocando, Tocado por el Fuego, Isla Negra, Editores, y vamos a darle la bienvenida. Gracias por estar aquí bienvenido a San Francisco de Macorís, República Dominicana. Gracias a ustedes por recibirnos acá en, en, en su hogar, en su casa, especialmente a los grupos de estudiantes con los que hemos tenido la oportunidad de contactarnos, ¿no? Uh -huh. eh, han sido maravillosos, una experiencia muy linda con, con estos estudiantes de intermedia y primer y segundo año de eh, nivel universitario. Así que estoy este, muy muy contento de estar acá con ustedes y gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan para estar eh, ante la presencia de, de su público. Jaime, háblanos un poquito de este libro, porque eh, desde que lo abrí me llamó la atención esta novela histórica y autoficción. Auto sí. Bueno, el, el, la novela histórica pues tiene su eh, tiene sus requisitos, ¿no? Eh, eh, no voy a entrar en, en eso eh, porque son ya conocidos pero lo que sí es nuevo es la es lo, lo de autoficción eh, la autoficción es un movimiento literario que eh, comenzó en la época, en la década de los años 70 en Francia y poco a poco ha ido eh, eh, expandiéndose no solamente en Europa sino también por América Latina y consiste básicamente en que el autor, la voz narrativa y el personaje principal de la obra, esas tres figuras se, se, se, con, se unen en una sola. Y, y de esa manera, pues entonces yo puedo decir, bueno, yo escribí la obra, la voz narrativa es la mía y yo soy el personaje principal de la obra. Ese, yeah. es, ese es el concepto de esa la Esa obra del maestro, ya, me, ya yo me estaba formando como un cuadro para la pintura. Yo creo que, yo creo que, es que usted lo va sugerente. a describir ya. Yo creo que está descrito por está usted. Está descrito Pero, ya. Otro escritor que nos honra tener aquí con nosotros, Pedro Antonio Valdés. Háblenos un poco de su literatura, de su narrativa. Sí, para nosotros es un placer estar acá como parte de una delegación de escritores de diferentes lugares del país que comenzamos, vamos a empezar desde las 10 y media de la mañana en diferentes centros de aquí de San Francisco de Macorís compartiendo con estudiantes eh, bueno, va a estar Jaime como parte de esa delegación Yvette Guzmán, eh, Nanche Valier, Valentín Amaro eh, prácticamente lo que decía ayer el, el, el, el director del, de, de la UAS acá es real. Es, eh, es San Francisco de Macorís se convierte en una especie de capital cultural del país porque es, eh, habemos a, a, aquí personas de, de diferentes eh, lugares. Básicamente mi área principal también es la narrativa, aunque… De, yo tengo lo que se llama el pluriempleo literario, es <risa> ¿sí? le pego a todo. Su cuadro sí. será un cuadro con, mucha, con muchos colores. Sí, se con, pega muchos, a toda la poesía, sí con muchos a colores. Todo, <risa> a, a toda la narrativa. Así es. Y una cosa muy importante, que va a ser simultáneo todo. O sea, en diferentes escuelas y colegios sí. los maestros van a estar eh, disertando su obra, su poesía a los estudiantes simultáneamente. Pero, pero, y la exposición va también, simultánea. Sí, con esa es la idea. Se han integrado y se han creado diferentes alocaciones. Sí. Eh, usted va a estar en la explanada del edificio B, de, de, a las 10 de la mañana inaugurando su exposición, y ellos van a estar compartiendo en diferentes centros, más de 10 colegios eligieron sí. y liceos de aquí, de San Francisco excelente, de Macorís, excelente. para que simultáneamente Pedro, compartan su experiencia. A pesar de tener tantas variables en su escritura, ¿cuál es la que más le apasiona? Bueno, lo que pasa es que yo veo la escritura como, como la comunicación. Yeah. Es decir, un comunicador está preparado para programas de noticias, para programas yeah. de comentarios. Yo la literatura la veo así. Ahora, digamos que la que más me ha dado más satisfacciones es la narrativa. Y de hecho, la mayor parte de mis libros son de novelas y cuentos. ¿Cuántos has escrito ya? Son como, como Perdiste 15, la cuenta. <risa> más o menos como 15. Solo los muertos han visto el fin de la guerra, Platón. Platón. Interesante. Sí. Adentrarnos nos refleja que plasma toda una vi vivencia y haber tenido la la situación en su vida de haber sido tocado por el fuego. Sí. Pero es el fuego del, de las balas y de la... Bueno, el, el, el fuego aquí eh, obviamente es, una, eh, es figurativo, ¿no? En términos sí. de que... Eh, está presente en toda la experiencia y, y esa experiencia se compone de muchísimos elementos, por, eh, desde los temas universales de la literatura como el amor, la muerte, la felicidad, sí. eh, todos esos temas están ahí, porque eh, siendo eh, esa novela no es antibélica, no, no. definitivamente que no, y lo que pretende es narrar las experiencias mías durante mi estadía en, eh, en esa zona de conflicto, en Vietnam, y allí yo vi de todo, Muy desde el amor, la muerte, eh, la comedia, la tristeza, de todo. Entonces, traté de reflejar todas esas experiencias en la obra y creo, felizmente, que lo logré, eh, de acuerdo pues a las críticas que he recibido de, sobre la obra. Si tuviéramos estudiantes aquí en el escenario y algunos de ellos quisiera iniciarse en la narrativa, ¿qué les recomienda? ¿Cómo debe dar los primeros pasos hacia ahí? Leer. Leer lo suficiente. Eso, eso es lo primero. Ningún escritor puede escribir si no lee. Y, y esa es la eh, la cantaleta, ¿no? ¿Entiende que se está leyendo poco hoy día con este auge de la internet y de que todo todos nos gusta sí, no, pero, lo fácil, eh, lo rápido? Bueno, pero aún, aún dentro de, de, lo, de las redes eh, y de la, dentro de la tecnología que tenemos hoy día, uh -huh. los celulares, las tabletas, las computadoras, se lee. Uh -huh. Entonces, este uno puede accesar, por ejemplo, eh, por su computadora, eh, puede accesar eh, obras literarias, Gratuitamente. se sienta y lee. Uh -huh. Eh, no necesariamente tiene que comprar el libro. Correcto. O sea, comprar el libro no significa que yo leo. <risa> ¿no? eh, y leer no significa que tengo que comprar el libro. O sea, eh, así que yo soy de los que prefiero el libro porque me encanta el olor del papel y la tinta. Uno abre un libro nuevo Cierto. y... y eh, ya eh, los percibí como, aquí. Y <risa> <risa> este no no manejarlo en la mano. ¿eh? Y manejarlo también. Es como, Entonces, es como el, el cocinero, ¿no? que entra sí. a la cocina y comienza a preparar un plato, y esos olores, bueno, Ay. pues es lo mismo con, con los libros nuevos. Cosa que no se percibe, por ejemplo, pues cuando uno abre la computadora, ahí, sí, ahí no huele a nada, ¿no? Ahí no huele a nada. Rosa, ¿qué...? Yo, di ¿qué yo diría, en lo que dice el es maestro, ese? la pregunta tuya muy interesante, que el talento se cultiva, uno nace con esa vocación, por ejemplo, de pintor, de poeta... Por ejemplo, usted muestra de él. su familia Pero entera. la constancia y el trabajo es que pone el tope de que tú, eres, tú puedes ser un buen artista. Correcto. No podemos decir, fulano es un buen artista ahora. Eso lo decidirá la historia del arte. Porque eso mismo decían de Van Gogh, mira cómo murió Van Gogh en la miseria. Uh -huh. Y sí. ahora las obras de Van Gogh se venden a millones y millones de dólares y de euros. Sí, sí. O sea que eso lo dice, lo dice la historia. Nosotros estamos trabajando constantemente, los artistas de hoy, uh -huh. pero yo le diría a los estudiantes que además de prepararse dentro de las academias, también que cultiven después que terminen su academia, en su estudio, cocinen su obra para que puedan ser un gran, unos gran, grandes artistas. Correcto. Sí. Rosa. ¿Cómo tú te sientes de tener una exposición que está toda esta actividad dedicada a tu hermano? yo me siento sumamente satisfecha y peleaba con Noé Saye porque no me habían invitado, fue Noé que me invitó la ahora. primera vez en el Noé Noé. Y, en la que quinta que... Versión. y no lo dejé terminar de decir sí. <risa> <Noé>, para los <risa> amores televidentes que, no, que ya, ya lo ha mencionado varias veces es el encargado de la unidad de comunicación sí, del recinto, sí. así que está, ha estado y, involucrado y, todo el tiempo en la cultura y este ¿sabes? es el quinto festival, sí, y primera la primera vez versión. que me invitan sí. a una Enhorabuena. cosa tan importante como este la labor momento. que hizo Ana Luisa que la ha hecho siempre sí. Porque siempre ella tenía esa vocación de servicio, sí, sí, sí. de servirle a los más jóvenes, a dar clases. Siempre muy, fue claro. muy dinámica en ese aspecto. Eh, claro, en esta expresión que tú haces de interpretar la poesía de los escritores. De los poetas. De, de los poetas. Eh, ¿Cuál es la que más te ha cautivado a ti, la que más te ha entrañado? Bueno, no te puedo decir cuál, porque todas me han gustado. Eh, ahora mismo. Mateo Morriso me entregó una antología poética así. Y yo comencé, desde es para octubre la exposición sí. de este año, si Dios quiere. Y yo empecé desde el año pasado a estudiar poesía por poesía. Y realmente, como me gusta tanto, yo la gozo, yo la disfruto. Después que la desmenuzo, es que comienzo a hacer mis bocetos para luego determinar, porque son 20 obras, determinar, por ejemplo, si tú haces 50 bocetos, no va a ser 50 cuadros, sino determinar, uno determina cuáles son de esos bocetos, eh, como que te llena más para presentarlo ya al lienzo, como una obra de arte. Pero primero, hay, lo que decía el maestro, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho. A mí me gusta mucho leer y leer los libros también. No te creas que solamente es la pintura. Sí, definitivamente. Figura, ¿no? ¿Eh? Ya nos no damos cuenta porque su trabajo o lo que hoy es su trabajo, porque ese es su arte y su, y su vocación. Sí. Eh, ¿Cómo lograr sacar y plasmar lo que usted entiende que el, el poeta es, plasmó en su libro? Eso es lo interesante, sacar eso. Porque además de yo leer los libros que me otorgan dos poetas, digo este mío, porque yo lo de menuzo, yo lo de barato. Me dice, sí, no, ese es el tuyo. <risa> sí. Entonces, lo subrayo. Entonces, tengo citas con ellos. O sea, de tú a tú. Por ejemplo, con Angelita, que es una persona muy versátil, que ha leído mucho, que ha viajado mucho. Tiene muchas interioridades. Me contaba que ella se levanta a las 3 de la mañana a escribir y que como que se impulsa con una musa especial, como que es algo que ella dice después. Y yo esto lo escribí yo. Yo digo, a mí me pasa lo mismo eso con los cuadros. A veces yo me pregunto, ¿y ese cuadro fui yo? ¿Qué lo pinté? Porque hay una hora especial para escribir. No, la hora no, que se te indique. No, a la no, hora que te indique esa eh, musa. ¿Qué dice usted marzal? Yo, este. Yo soy. Primero, yo soy noctámbulo. noctámbulo. Esto de levantarme <ríe> a las seis de la mañana, eso para mí es un crimen. Ay, ay, ay. Yo soy, Duermo, usualmente duermo tarde la mañana, pero siempre me acuesto después de las 2 de la mañana y hasta esa hora o estoy leyendo o viendo eh, documentales estoy... O si, si me ataca la cosa de escribir pues entonces sí, comienzo y escribo pero este... yo creo que ese es el ambiente que se crea ¿no? Eh, el silencio de la noche el, el, el frío, la cosa eh, que acomoda a uno dentro de la página y entonces es este, eh, eh, bien, eh, para mí, para mí es, eh, es la hora perfecta eh, para capturar esa, esa musa. Que el, que te no iba, la, musa, la musa, sino el alma del poeta en el caso suyo, eh, eh, con su pintura. Eh, porque eso es lo que lo que yo entiendo que usted trata de hacer, de capturar. Esa, esa emoción que sintió el exacto. poeta entonces por en, eso Desmenuza la poesía sí. Y le busca eh, eh, Interioridades al texto Escrito y demás Entonces eh, cuando uno se sienta a escribir Pues eso es lo que pone en el papel Esa Esa, esa, esa interioridad esa, esa, al, esa Ese alma ¿no? bueno, eh, eh, la, la verdad Que sí. yo sé que esto va a ser un día De de mucho, Ramón. Mucha cultura, yo digo, quiero sí. ir antes para... Pedro, de irnos. Pedro. De Ramón. De Pedro. De, de Pedro, Pedrón, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Pedro. De tu obra, ¿qué vas a exponer aquí? Bueno, vamos a tener eh, primero un encuentro de, con Pedro Cabrera sobre narrativa y merengue. Eh, para hablar un poco de cómo... Escritor residente en Tenares. Sí, de, aquí de la región. El, eh, de, de cómo la, el merengue cuenta, la dominicanidad de sí, cómo es. la narra. Eh, también tendré mañana una lectura de, de cuentos con otros compañeros participantes en la cual pienso leer eh, microrelatos, relatos, relatos de tres, cuatro líneas. Ah, muy bien. Y hoy estarán en los centros, hay que reiterar. Claro, en los colegios bien. y liceos, colegios privados y liceos, estarán regalando su talento y compartiendo con estudiantes. Mira, ¿La exposición suya termina el 8? ¿Va a durar todo el tiempo? No, el va a durar todo, todo, todo el tiempo del festival, el, el 8 de, de Especial, sí. Excelente, o sea que hay oportunidad para que la gente vaya y la disfrute y hoy a partir de las 10 de la mañana. Si Dios aperturada. quiere. Esa pregunta que tú hiciste es muy interesante sí. porque el maestro decía que esa musa le llegaba, por decirlo así, eh, de noche, a mí no, a mí me llega de día, a, ah, llega o sea, de a mí día. me gusta eh, eh, yo soy la pintora callejera yo me siento ¿Sí? ¿Sí? yo soy la pintora yo callejera roja. yo planto mi, mi caballete en el parque Colón y me pongo a pintar ah. a plena luz de día Excelente. me encanta, sí, ahí la gente ve, interactúo con la gente la gente me pregunta si soy pintora y me ve pintando sí, me ve pintando y me Muchas pregunta gracias. bueno, Muchas gracias. muchísimas sí. gracias, qué placer tener bueno. a los tres aquí, a recibir. Eliana Arias, hermana de la maestra eh, Ana Luisa Arias, quien se le dedica a este quinto. Bueno, todas las versiones del festival son en honor a ella por el legado histórico que dejó en materia cultural. Fue directora además de recinto, otra era CURNE. Gracias a Jaime Marzán, puertorriqueño escritor, y a también a Pedro Antonio Valdés. Gracias por haber estado con nosotros desde de mañana. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, llegamos a la segunda entrevista del día de hoy, en este viernes social, inicio de fin de semana, donde mucha gente se prepara para descansar en familia, pues le llevamos información precisa e importante para que usted pueda sacar balance y sacarle provecho a ello. Sobre todo en esta ocasión tenemos al joven Génesis Méndez. Él es el director de la página web de acá, de Telenor.com.de. Hablamos de la influencia y ese impacto, que tiene hoy día las redes sociales, la web en sentido general, en la comunicación. Buenos días, bienvenido bueno, a tu casa. Buenos días. Eh, buenos días. ¿Cómo sí. estás? Raquel, Francis, ya uno de familia. No, no, no, pero ven acá. Ya, sí, hemos trabajado <risa> ya en cobertura juntos. Es. Yo escuché a alguien que dijo un día, eso es, eso es cultura de vagos. ¿El qué? Una no, computadora, un, hacer cultura esto. ¿Cultura de vagos? Sí, sí, una, eh, cuando yo empecé a, a trabajar en mi casa, eh, lo que era los medios de eh, las redes sociales y todo eso en ese tiempo eh, nadie imaginó que uno iba a vivir de eso y le decían uno en la casa tú estás para el día entero en sentado, una computadora haciendo sentado, la computadora te vas a idiotizar nada. te vas a idiotizar estudiaste marketing digital sí estudiaste marketing digital de forma, de forma técnica okay. con una university pero eh, todavía no soy de nivel grado eh, la mayoría ha sido yo mismo me he preparado Correcto. he buscado el conocimiento Haces un excelente porque ese, trabajo. Es, eso es la nueva forma de hasta de poder informarse uh -huh, uh -huh. antes no podíamos saber, para hacer, saber algo teníamos que ir a una biblioteca teníamos que hacer un, un curso técnico ahora mismo hay muchos cursos tutoriales en el mismo YouTube y gratis totalmente gratis, gratis. hay personas la que buena. dicen no, yo y, no te, sé hacer. y te imprime tu propio título sí sí sí, sí. Mira, yo eh, siempre uso mucho eh, camisa y, y suéter, y, y, y he comenzado a usar corbata, y yo no sabía ponerme una corbata, y, y, y mi esposa no Lo en YouTube. Lo, buscaste? Y lo busqué en YouTube, y así, y de esa forma, yo, de una forma fácil, aprendí. O sea, Excelente. el conocimiento ahora mismo está muy expandido, y eso es bueno. a que Hay personas que entienden que le, no ponen más... No, debemos saber... Eh, guiarnos junto con el conocimiento y los, y, y los valores, que eso, ya eso es, que va de la mano, que por eso es que a veces recibe críticas. Bueno, entonces, vamos, a la, café sí, de, sí. vamos a permitir el café. Bueno, pues vamos a entrar en, a entonces en, en tono con el café uh -huh. y la web, como bueno, mecanismo día, día. de herramienta. Gracias. ¿Cómo la percibe hoy día? Muchas gracias. Que es una herramienta eh, para la empresa. Para la vida diaria. Eh, usted me dice en sentido de las redes sociales. Sí. Lo que pasa es que antes de 1990, eh, la, antes de, la, de caer el muro de Berlín, el Internet solamente lo utilizaban en forma de guerra. Claro. Eh, la comunicación era solamente cerrada. Solamente ciertos sectores tenían la comunicación. Ahora la comunicación es un poquito más abierta. ¿Qué pasa? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas estarán porque es un producto o es un, una forma nueva. Hacer una forma nueva, las personas tenemos que entender que se van a colar cosas espontáneas, eh, que sean se peligrosas. Eh, ahí está mismo el, el porno, pueden ser difamaciones. Y llegará un momento que los estados que ya están trabajando en eso van fortaleciendo. Las redes sociales, antes en YouTube, antes YouTube usted podía publicar eh, videos violentos de hasta de, de terrorismo. Ya, ya no. YouTube no, ya YouTube no te permite eso, de si bueno. violencia. Entonces, las redes sociales. Pero hasta el propio Facebook ya tiene una regla bien estricta, sí, con ciertas imágenes y, y te sale el mensajito ahí debajo. Esta esta imagen solo la podrá ver usted. Porque está condicionada por tener por, no, por entonces, no cumplir con las reglas. Entonces, las redes sociales se están uh -huh. regulando. Los estados le van exigiendo a las redes sociales De que hecho. se vayan regulando Correcto. y así lo han hecho. Eh, al principio no era así, era, era mucho abierto. más abierto, igual que como pasó con la música. Al principio los artistas con la música no les gustaba que las canciones estuvieran en internet. Los merengueros sí, viejos sí, y sí, las baladistas sí, sí, sí. no les gustaba. Ahora sí les gusta porque ahora reciben lo que se llama dinero. un dinero por, por el streaming. A mí me... preguntaba. ¿Cómo, ¿cómo es que se logra eso? ¿Cómo se logra el streaming? El, el dinero. Bueno, antes no existía lo que llamaban el registro digital o por vía del copyright. Ahora ya existe eso. A nivel... La, la grande disquera, antes para poder sacar una producción, usted tenía que tener un contrato con una alta disquera. Sí. Ya no. Ya usted... Por vía de una afiliación de una compañía digital que usted puede suscribirse usted mismo, usted puede poner su producción y, y su música. Ahora yeah. cualquiera puede poner su música. Si usted entiende que, que yo quiero poner mi música en Spotify, y automáticamente ¿sí? le llegan su chelito. Exacto. Si su música tuvo un impacto, eh, usted va a recibir dinero por eso. Igual que las composiciones. Antes un compositor no cobraba lo que cobraba ahora. Ahora un compositor puede te, te, escribir una canción y recibe una, un buen dinero por, por eso, la cantidad de personas que usan su canción. Que se ha hecho a través de los, de, de, de los mecanismos digitales de la música. Génesis. Esta influencia... Uh -huh. El artista que no está en Spotify debe revisarse. No debe revisarse. <risa> es no, ya por ejemplo yo... Yo a veces escucho música muy muy vieja. No, pero y tampoco así, no, no, no, no, no hagan bullying con los artistas. No, eso no es bullying. Porque el hecho de que yo no tenga una canción ahí, no... Pero eso no, no es, es bullying. <ríe> <ríe> Tienes que tenerla. Por es, es que ejemplo, ya es obligatorio. Es que es obligatorio, ¿por <ríe> Para que esté alante, Para que el mundo, alante, alante. Le, para no, el mundo le conozca sino que para lo, que esté, poder lo que pasa es que el red. Red. ya no, nadie no usa inversión. CD, ya no. nadie usa el CD. Ahora la gente yeah. lo que usa el streaming. Yeah. Y el streaming es que lo ha ayudado a que la música... usted puede Yo, yo escucho a Jibalito Dar un día, o puedo escuchar una música de Bad Bunny hoy. Sí. Pero está en, ahí mismo en Spotify que me da la, la herramienta de yo escucharlo cuando yo quiera mil millones le de dólares. Le voy a preguntar no sé si él... Ah, si sí. que, él me busque un, eh, que me busque el cassette que yo tengo guardado. <risa> a ver si él sabe lo que le tiene. <risa> o el disco redondo. Yo no, como, prometo. Escritor, <risa> como escritor, escribo, por ejemplo, un poema. Uh -huh. ¿Puedo entonces ponerlo en la web y... Para ¿Recibir beneficios Claro que sí, sí, claro que sí. Eh, igual se registra por vía de un libro. O sea, sí, por vía igual de un libro. libro. Sí. Igual como usted, que yo vi que los invitados que estaban anteriores, le, le, Raquel le hizo la pregunta sobre, sobre si los medios digitales lo han, han disminuido a las personas que leen. No, hay un gran público digital que lee y se beneficia y a los escritores. Lo que pasa es que hay muchos que no saben. O sea, tú hagas siempre pensando en lo físico. Sí. También tiene que pensar en lo digital. Ya en, está en la algo. plataforma Google, eh, Google Book, que te puede ayudar mucho también. En, en Apple también tiene una plataforma de libros. Que yo yo mismo a mí lo, lo, lo, lo, me, se, me sale más fácil por ahí. Y, lo tengo y, guardado y sí. sin, no tengo que tener. Pero pues pues bueno, danos tú la herramienta los lectores. Google Google Book usted el, busca el, en, su, en Apple, usted busca eh, Apple Book. Y usted puede ir comenzando sí. a descargar sus libros ahí. Sí, sí, y sí. ahí usted tiene M inmensidades M de muchísimo libros. Muchísimo no, libros. Y va creando su claro, base. Este, este asunto de la web es interesante. Uh -huh. Estamos aquí en este programa. Uh -huh. Por tu presencia y también por la calidad del programa de uh -huh. mañana, estamos en el mundo. Uh -huh. Nos pueden ver todos los países que quieran. Sí. Y a la vez, ¿la web puede distanciarnos? No creo que nos pueda distanciar. Porque hay personas que tienen ciertos comportamientos psicológicos que hacen que tú te ates a algo, puede ser que sea muy adicto a algo y hace como que si estamos un, nosotros cuatro, nos hay una persona que está medio excluyente hasta para compartir y eso es algo que vino junto con, el, con, con esta nueva ola que hay que saber, que, vamos, que iremos como le dije eh, buscando la forma y los medios para que eso cambie. Pero no ha acercado más, en muchos sentidos. Un ejemplo, usted podía tener ante un, un familiar en Estados Unidos, y para usted poder verlo tenía que enviarle mm. una foto cada cierto año. Sí, Pero sí, era física que se y la mandaba. era física eh, se la un mandaba. correo. ¿Y ahora, ahora, no, ahora mismo yo puedo a llamar a mi papá que está ahora ahora en Nueva bueno, York. De Mara, yo corroboro con eso, porque yo he tenido la oportunidad de ver a mis adorados nietos. Lo he visto uh -huh. en todas las etapas la diario ¿eh? mi casa, llegamos a la del, del trabajo a las 5, a las 6 de la tarde, y lo primero que hacemos es una videollamada. La videollamada. Eso no pero hay, lo hay acercan, algo, Los lo familiares, familiares que están lejos. Pero, hay hay, hay algo algo que que algo. Quiero, algo perdón, uh -huh. plan, si quiero decir algo de, de, porque hablamos también del programa. Sí. Eh, ahora mismo el, el, las el, la, la personas de, de este nuevo, de nuestra nueva ola, es, les gusta más la velocidad, ¿sabes? Sí. Es más rápido. Correcto. Hay veces que puede ser posible que ahora mismo no, no personas que no me van a poder ver ahora mismo en el programa. Pero porque sí tienen la forma la de decir, bueno, está en YouTube, yo a las 5, es la hora que yo puedo porque ahora estoy trabajando. O a las 10 de la noche. O a las 10 de la noche. Ajá. Y yo tranquilo, veo la entrevista, porque no, a veces hay personas que ya, o, o los nuevos nativos digitales, como decía si, como si Prensky, no, no le interesa quedarse fijo viendo algo. Lo quieren ver cuando ellos entiendan. Se cansan. Exacto. Igual que, que Netflix. O sea, yo Por ejemplo, yo veo una película en Netflix y la dejé de ver ahora. Se quedó ahí donde donde donde yo entendía que no podía seguir viéndola más. ya el otro día vuelvo y la veo. En el mismo sitio. En el mismo sitio. Entonces, igual pasa con la, los medios digitales. Las personas buscan los medios digitales lo hacen de forma más tranquila, más relajada, y así pueden disfrutar lo mejor de lo que ustedes Génesis, bueno. una, una pregunta. Uh -huh. Telenor.com.do. Uh -huh. ¿Se podría describir qué estilo de formación tiene esta página nuestra? Está en pantalla. Que está uh -huh. en pantalla. Okay. La página Telenor fue creada para tener primero un acercamiento de, de la forma de, de streaming. Eh, visual de los canales de televisión de, de telenor a internet luego julio césar eh, su forma eh, con su idea de tratar de expandirlo lo hizo más variada lo hizo más una revista donde hay de todo hay, hay noticias locales todo tenemos todo, todo tipo de las público, tendencias, las tendencias. De entonces nosotros con esa idea original de, de los fundadores... En ahí estamos nosotros, en el lateral derecho. Sí, en el la lateral pantalla, ah, vale. Está bueno. entrevista. Entonces nosotros con la idea de los fundadores, lo que ya hemos hecho eso. Hemos acercado a las personas a través de los medios digitales. No solamente la página de Telenor, el Facebook de Telenor, el YouTube de Telenor, el Instagram de Telenor. Porque muchas personas, ya hay, el público se ha dividido pero sigue buscando eh, lo mismo, la misma información, pero debe ir a la mano, a la, a la nueva forma la com de comunicar. La comunidad digital ha crecido de cuántos estamos hablando que tenemos en las redes sociales y que ven eh, los diferentes programas que tenemos a través de la plataforma digital. Porque hay que decirle a la gente, uh -huh. recordarle, en la página teleno.com.de usted entra, da clic arriba a los canales, ahí elige el canal que quiere ver en vivo. Entonces, Exacto. le da seguimiento y puede visualizar. Bueno, el Canal 10, puede 10, 10 visualizar de mañana. <risa> toda la programación regular de Telenor, por supuesto, la pueden ver. En, y, en, en Estados y Unidos ya hay en, una gran, un gran público. Un gran, una persona. gran audiencia nuestra. Sí. Entonces, las redes sociales, ¿de qué comunidad digital estamos hablando? Bueno, la comunidad digital, nosotros tenemos una plataforma. Mm. Yo le digo, la plataforma digital que mm. tenemos es, creo que la plataforma más sólida a nivel del CIBAO, podría decirse. ¿En qué número luego, no estamos? De, luego, creo que... Podríamos decir, José Gutiérrez está, pero nosotros somos los más sólidos a nivel del cibao completo. No y solo la revista, de revista, porque José Gutiérrez o sea, es por lo que es el morbo que, programas que, que de programa de sensacionalismo y sobre exacto. todo de noticias, noticias eh, diarias. Y, ese, y, y aunque uno lo vea como un sensacionalismo, es que... Las personas quieren que claro, tú le informes. Le Rápido informes, y, y inmediato. No, la realidad. La gente no quiere que tú le, venda, le le ponga paño tibio a las cosas. Entonces nosotros en YouTube, somos el canal de YouTube después de José Gutiérrez del Cibao, con más suscriptores de medios comuni de comunicacional, por encima de todo. Todo, hasta por encima del mismo de Cocodrilo. Eh, igual que en Facebook tenemos más de, más de 30, casi 40 mil eh, seguidores, en Instagram 28 mil y vamos ahora para 50.000 en YouTube. Entonces, la, nos hemos, hemos tenido que crecer. Por eso tenemos que tratar de, de darle más contenido a las personas. Y ese es el objetivo. Y por eso nos hemos posicionado en la número uno. Claro, tratando de actualizarnos junto con el público informado. Y ¿Y ¿Qué estrategia entiendes tú que, que, que vas a utilizar o que debemos utilizar como empresa para mantenernos, capturar, innovar cada vez más? Bueno, para seguir la agilidad con la que marcha el mundo. Hay que hacer. Tenemos, no podemos trabajar, eh, no se puede decir que ser eh, usar la inmediatez, pero tenemos que usar un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un poco rápido en la forma de, de comunicar, sí, con calidad. Y lo segundo es tratar de ir a la par a la realidad del pueblo. Si nosotros vamos de a a espalda del pueblo, entonces, seremos rechazados. Entonces debemos eso implica tratar comunicar de todo. Eh, comunicar todo es lo que le interesa. Y eso es lo que pues hace que, que tenga éxito. lo mejor. Bueno, evitarlo. pues esperamos que, que siga teniendo éxito y que nuestra página de telenor.com.de vea esta entrevista y toda la que hemos tenido. Uh -huh y sobre todo darle seguimiento a las informaciones Bien, ahí a principales. Amarante. Ahí tuvimos yes. a Michelle Amarante, que... Sí, fue, la... un, fue uno de los debates en el Instagram, Carnavel, fue sumamente Carnavel, fuerte. Sí, sí. Y Porque las personas, eso es lo importante. Sí. Sí. Antes, un ejemplo, en los tiempos me acuerdo, yo leí mi radio, había un grupo de personas que hablaban... Y, ¿Por qué tú me miras a mí cuando mira, es... amigo, no, tú, tú dices tengo... antes? Yo era un bebé! Cuando <ríe> <tenía> 30, <ríe> yo tengo 30 <ríe> años, estaba <ríe> en ese momento, <ríe> yo me acuerdo. <ríe> <ríe> ¿Por qué tú me miras cuando tú dices Tú tenías como algunos 6 años. Estaba en 6 años. Yo me acuerdo que antes, uno en la mañana, oía el Tagra y eso, pero usted decía la cosa y de eso lo guardaba usted. Usted decía, oye, ya. te dijo tal cosa. Y ya. Mira, tal. Y, ya. y ya. Ya no. Ya Ahora subimos sea. el comentario de Francis. Sí. O el comité de Fulvio, ¿Y la, gente, la, la gente, ya si me, entiende que usted, no te, usted está equivocado, se lo va a decir. Se lo va a decir. Es retroalimentación. A, ahí ya me ya me hablaron que me vieron decir, <ríe> váyase en paz, mi compadre, váyase en paz a Mariano Germán, el <ríe> supremo Digo, Muchas obviamente gracias. que había que darle una respuesta. Gracias, Génesis. <ríe> gracias, gracias a, ustedes, a Genesis, gran Director de la página web Telenor.com.de gracias por haber estado con nosotros en la segunda entrevista. Nos toca una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese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 Así como usted lo oye, en LIR Comercial todos los maestros tienen un trato preferencial. Pueden comprar y llevarse todo lo que necesitan sin inicial. Visite cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional presentando su carnet y reclame su crédito directo sin inicial. Maestros, maestras y profesores en general de escuelas, liceos, colegios, universidades, todos no cojan lucha y vayan directo a LIR Comercial, donde todos los maestros compran. Sin inicial. Así es. Si quiere verte <risa> bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión. Están las mejores marcas del mundo en lentes. Cristales de primerísima calidad. Análisis de la vista gratis. Atenciones exquisitas. Profesionales nacionales <coughs> e internacionales. Todas las monturas que tú desees en todos los colores.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 Usted puede ganar televisores, fines de semana, crucero para dos personas y participa de la campaña ECOBOLSA, así reducir el uso del plástico y ayudar al medio ambiente. Calle Principal 34 a las Guaranas, aceptamos tarjetas Solidaridad y recuerde que tan nuestro como las Guaranas, supermercado Almanzar. Bueno, yo recordarles a las damas que vistan de Adasa Elements, haga como yo, ven que vestido más hermoso. Tengo en el día de hoy, para este viernes social, queda espectacular. Estamos aquí en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo, en el teléfono 809-841-9955, y en Santo Domingo, en el 809-952-2150, realizamos servicio a domicilio y entrega inmediata, así que solo tienen que llamarnos Tienda de Vestidos Adas Elements, donde encuentra todas las opciones para andar bien puesta en cada ocasión. Mira, eh, muy interesante todo este viernes eh, y tener la visita de estos escritores y artistas de las artes plásticas uh -huh. como es la hermana de la fenecida María Luisa Aria. ¿Cuánto acervo cultural? Uh -huh. ¿Cuánta, hay muchos escritores. contenido? Hay, hay, hay que aprovechar eso, eso no se da todos los Yo días. Yo espero que eh. Hay, hay, hay una nacionalidad esta también, Jordi Mijin. Qué, sí, bien, bien. qué bien, qué, qué bien, que haya Son expresión eh, artística. Pero mira, me llamó eh, la atención los puntos que dio eh, Génesis acerca de la web. Y nosotros tenemos, hay un contenido en sus palabras, de que allí se puede encontrar todo. Lo correcto es usarlo de forma correcta, valga uh -huh. la redundancia. Saber usarlo. Y viendo también en la web, aquí... Yo me interesé por una información que Baní sigue firme en una caravana este domingo 17 por un Baní sin delincuencia, decidido a erradicar la delincuencia en su pueblo porque ciertamente que Baní tiene muchos, muchos dotes de pueblo de trabajo, de empresa, de cultura, en fin. Todo eso. Así es. Pero ahora nos trasladamos a Salcedo porque se conoce medida de coerción contra los acusados del de caso de la muerte de joven Jorgelín Tejada. Él eh, Recuerden ustedes que murió a manos de unos delincuentes que se desmontaron de una jeepeta blanca en una cafetería en la comunidad de San José de Conuco y arremetieron a disparos, le quitaron la vida. Solo preguntaron, se desmontaron y dijeron, ¿Usted, eh, ¿quién es Jorgelín Tejada? Y dijo yo. Y le arremetieron y le mataron. Lo que indica claramente, por los la forma de actuar, que fue un sicariato. Las autoridades están investigando. En esta semana se ha dado a conocer los nombres de tres personas: dos hombres y una mujer, una apellida, eh, apodada Buchúa. Fueron encontrados aquí en San Francisco de Macorís. Y esos son los que usted está viendo en pantalla, que fueron detenidos y se le ha conocido, se le está conociendo mediante Vamos, Vamos a escucharle. Escucha. Sí. Adelante. Aquí tenemos la solicitud de medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público en la persona del licenciado Pablo Osiris Molina Santos. En el día de hoy eh, solamente se está solicitando medida de coerción en cuanto a los coimputados John Nelson Guzmán Núñez, alias John Núñez, y José Rafael Rodríguez Arias Pirulí. En esta medida de coerción es bueno esclarecerle a los medios de comunicación, a la familia y a la ciudadanía en el municipio de Salcedo y en la provincia de Hermanas Mirabal que a ellos no lo están vinculando ni directa ni indirectamente con relación al hecho de sicariato ocurrido en la comunidad de Conuco, sección del municipio de Salcedo. De Jordi Tejada, el caso de Jordan Tejada, efectivamente. Eh, a ellos lo que lo están vinculando es eh, una muerte que aconteció en el municipio de Salcedo, sobre todo en la parte alta, que es con relación eh, eh, al caso de Beatriz. Y con relación a eso, ellos fueron apresados, eh, han sido ya sometidos eh, a la jurisdicción penal en el día de hoy a través de esta petición que ha hecho el Ministerio Público ...y esperamos eh, los resultados... ...lo que cabe resaltar fundamentalmente... ...es que ellos bajo ninguna circunstancia... ...están vinculados al caso de, del sicariato... de ...en el caso de Colum... ...específicamente... ...son dos casos totalmente eh, diferentes... ...porque se había corrido la versión... ...de que muy posiblemente... ...ellos habían tenido que ver... ...tanto del caso de Salcedo... ...con el hecho de Beatriz... ...y con el caso de, de, de Conuco, pero realmente en cuanto a la petición de la solicitud de medida de coerción... ...que reiteramos, ha hecho el Ministerio Público, el Ministerio Público en el transcurso del día de hoy... ...podemos comprobar que ciertamente a ellos solamente se le está vinculando... ...con relación al caso de Salcedo, que es el caso de Beatriz. Bueno, el Ministerio Público, de acuerdo a la normativa procesal penal establecido en el artículo 226... Eh, puede imponer una de las siete medidas eh, de coerción que están consignadas en este código. Nosotros asumimos que por la eh, dimensión del caso, muy posiblemente el Ministerio Público solicite prisión preventiva. En el caso de que de los intereses que nosotros estamos representando, eh, lo que vamos eh, a solicitar es que se le imponga una garantía eh, económica con impedimento de salida y visita periódica a los fines de, de que el Ministerio Público y el sistema pueda resguardar la investigación del proceso y ellos puedan presentarse cuantas veces sean requeridos a tales fines. A mí me confundí bastante porque estos muchachos son del otro caso, de un caso donde y ellos aclaran porque realmente otra, se había dicho, se había dicho Beatriz. que se trataba de ese caso, incluso la familia dijo como que estaba muy conforme con la justicia con el paso que había tenido eh, de avance. Bueno, lo que implica, no, en, lo, en, en este caso los jóvenes que llevan ahí están involucrados en otro caso que no es el de Jorgelín Tejada, sino el como bien dice el abogado Foraciere es del de caso de Beatriz. Entonces ha habido En, Arriba, Salcedo, una confusión en principio se había dicho que era de, a implicado de Jorgelín. Uh -huh. Que es el caso es de el, Conuco. Que, que es el, el caso de Conuco, Jorge. sino en el, es el caso de Salcedo. Y así transcurrió la información y quisimos aclarar en esta etapa mm. del programa, porque seguimos dándole el tratamiento que esperamos que acciones como esa de sicariato y de jóvenes, de parte de jóvenes, utilicen a estos muchachos para pagarle una cantidad determinada de dinero por la vida de otro, cuando no ha tenido el, el promotor y el intelectual la gallardía y la, y, la, y la firmeza de enfrentar, pero de forma pacífica, porque lo que piensan es en la destrucción. Este país no anda por buen camino si seguimos permitiendo y la justicia sigue permitiendo que individuos de esta naturaleza anden en las calles. Bueno, ha habido muchas... Llevándose la vida de la familia entera. Casi. Muchas investigaciones que han arrojado la información de que aquí por pues, 20 mil pesos, por mucho menos de ahí, te mandan a matar a una persona como si nada. Por caballero. O sea, como que hay una empresa de sicariato que funciona. La Que los delincuentes... La última la muerte de la quiere, pareja de aquí puede fue que porque el locura. individuo se sintió ofendido. Pues. Óyeme eso. No, pues no, dígalo. No, no, no, no. Bueno... Feliz fin no. de semana a todos. Bueno, Así saludar a, a Ayuno Almanza de la, del sector Los Jardines quien, de la Junta de Vecinos que nos mandó, ya estaremos... Y a William Hernández. Gracias Ahí a ambos está. por escribirnos, se nos acaba el tiempo por hoy. Buen fin de semana, les invitamos a participar de las actividades del Quinto Festival Cultural Maestra Ana Luisa Aria que Telenor está respaldando en un 100%. Gracias por acompañarnos, nos vemos el lunes y si Dios quiere.